¡Hola! Uh, bueno, mi nombre es Víctor Cruz, ¿vale? Soy el director y guionista del proyecto Super. Super es un proyecto de cortometraje. Un cortometraje que abrirá una campaña de crowdfunding, ¿vale? Para poder realizarse. ¡Vamos al lío! Super es la historia de Violeta. Una niña que todos los días, todos los días, ve como un abusón hace bullying a un niño más pequeño a la salida del colegio. Para los que no lo sepáis, cuando un alumno ha salido del centro educativo en el que estudia, ¿vale? El centro ya no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a este alumno. La típica de te veo a la salida, pues eso. Bien, pues el abusón en nuestra historia, como no tiene ni un pelo de tonto, aprovecha este pequeño vacío legal que tienen todos los colegios, ¿vale? para pegar a este niño más pequeño. Pues nuestra protagonista, Violeta, al ver esto cada día, querrá hacer algo, querrá actuar. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Bien, ¿qué creéis que puede hacer? Vamos a dejar un momento para que lo penséis. Bien, vamos allá. Supongo que la respuesta más lógica a la que habéis llegado es, obviamente, decírselo a algún adulto. Podemos empezar, por ejemplo, por sus padres. Pero, ¿qué es lo que dicen la mayor parte de los padres hoy en día? No te metas en problemas, no es asunto tuyo, le están pegando a otro, así que a ti, que no te peguen. La segunda opción es decírselo a un profesor. De hecho, esta es la mejor manera de actuar. Pero, como ya os he dicho antes, cuando la agresión se produce fuera del centro, el centro ya no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a ese alumno, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el colegio de Violeta? Tercera opción. De hecho, esta es la opción que todos deberíamos hacer si algún día vemos este tipo de situaciones, que es llamar a la policía. Pero esto, desde la perspectiva adulta, ¿vale? Tiene mucha lógica. Desde la perspectiva de una niña de 11 años, ¿vale? Permíteme que lo dude. No sé si todo el mundo, pero yo cuando me he encontrado en situaciones como esta, o he visto situaciones como esta, con esa edad, la verdad es que ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Pues entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin opciones? ¿No, no ayudamos a este chico? ¿No? Ya está. El abusón sale impune. Y todo va como va. Bueno, puede intentar pararlo ella. Claro, pero necesitaría como algo más, ¿no? Es un acto muy valiente. Sobre todo cuando no tiene nada que ver contigo. Pero quizás sí que hay algo. ¿En qué figura creéis que podría inspirarse un niño para salvar a otro? ¿Quién creéis que podría salvar a este niño? Bueno, esto creo que no hace falta que os deje tiempo para que lo penséis. Pero por si acaso voy a recordaros el título de mi corto. ¡Exacto! ¡Un superhéroe! ¡Claro! ¡Un superhéroe! Violeta lo que hará será inspirarse en la figura de un superhéroe. En este caso, para convertirse en una superheroína, ¿vale? Y enfrentarse a la situación. Cada día, lo veo. Yo sí los veo.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 Ojalá fuera un superhéroe. Un superhéroe sabría lo que hacer. ¿Qué tal? Al final, este corto es un cortometraje sobre un personaje. ¿Vale? Y a mí me encanta definirlo como que es una historia, es la historia de un solo paso, de un paso, un paso en una dirección, ¿vale? Al final, ¿qué distingue a un superhéroe de una persona normal? ¿Es su fuerza la inteligencia? No, para mí no, al menos. En este cortometraje no vais a ver a superhéroes, grandes superhéroes con superpoderes, bajar del cielo para salvar... Problemas que nosotros no podemos. No, no. Queremos contar la historia de un superhéroe real. De un héroe del día a día. De alguien que toma la decisión de defender a alguien más indefenso en una situación injusta. Aunque claro, si queréis saber si Violeta conseguirá enfrentarse al abusón o no. Cosa que ya veremos. Este corto tiene que hacerse realidad. Y para eso te necesitamos... A ti, dentro de poco, abriremos nuestra campaña de crowdfunding en Berkami. ¿Cómo podéis ayudarnos? Podéis tanto colaborar cuando la abramos como difundir nuestro proyecto. Ambas son bienvenidas. Y bien, también para completar un poco toda la información, os he contado la historia del corto, pero no os he contado qué es lo que queremos hacer con este proyecto. Cuando acabemos nuestro cortometraje queremos enviarlo a festivales de cine, ya que esta es la ruta natural que tiene un cortometraje. Por otro lado, eh, este recorrido por festivales de cine no suele llegar a mucho más de dos años, año y medio. Y cuando acabe este periodo, lo que nos gustaría es compartir este cortometraje con asociaciones en contra del bullying, con colegios. Nuestra idea es que al final nuestro trabajo no se quede solamente en hacer el cortometraje y presentarlo a algún sitio y ya está, sino que realmente pueda tener algún tipo de vía didáctica, ¿no? Es decir, si puede ayudar para concienciar, si puede ayudar para ponerlo en la escuela a los chicos, si puede para lo que sea, para lo que sea, ahí estará y ahí estaremos nosotros para, para darlo. Si queréis saber más acerca del proyecto podéis seguirnos en Facebook y en Instagram. Os dejaré el link en la descripción. Si os apetece que os enviamos información sobre cuándo abriremos el Verkami o incluso poneros en contacto con nosotros para hacernos cualquier tipo de propuesta, os recomendamos que dejéis vuestro email en nuestra landing page, cuyo link también dejaré en la descripción de este mismo vídeo. Y nada, bueno, muchas gracias por tu tiempo y eh, recordarte que tú también puedes ser un superhéroe, solo hace falta dar el primer paso. Gracias.